¿Qué clase de perfil es este? ¿Cómo puedo personalizarlo? Pero primero, let me take a selfie. Mmm, yeah. ¿Qué más le falta? ¡Claro! ¿Cómo le estaba olvidando mi biografía? Hmm. Hmm. Hmm. Joven youtuber, guapo, intelectual, amante de la música... ¿Ya mencioné atractivo? Cariñoso, amante de los osos de peluche y de las donas azucaradas. Voy a meter mis redes sociales. ¡Oficiales! ¡Ups! Aquí no era... Ya pronto salió un Hitsbooker